Bueno, tengo muy poco rato, así que voy a dedicarme a grabar vídeos. Eh, luego ya, de noche, ya entrenaremos. Sin cámara, que ya no pasan aunque no. Porque ahora hay que grabar de día. Primera regla del youtuber. Hay que grabar de día. Pues bueno, vamos a hacerlo andando. Si no, va a quedar fatal. A ver. Tres. Tres maneras de lesionarse Sí, sí, también hay que explicarlo en los vídeos No hay que explicar solo el Cómo no lesionarte No hay que explicar cómo lesionarte Y si, si tú sabes cómo lesionarte Aprendes, ¿vale? Hay tres tipos de maneras de lesionarse Una, vamos a decir la más simple Por calzado Calzado de peso de kilómetros bueno, vamos a decir las tres maneras. Primero y luego las desarrollamos. Por material, por calzado, porque la mochila vaya de una manera a otra, no te vas a lesionar. Porque la gorra sea de una manera u otra no te va a lesionar. Porque lleves un reloj de un tipo o de otro, no te vas a lesionar. ¿Vale? O que lleves unos calcetines o otros te va a rozar, pero no te va a lesionar. Entonces, las zapatillas. Es el material que tenéis que vigilar, tanto hagáis trail como hagáis asfalto. Las zapatillas clave. Bueno, esa es una manera de lesión y si ahora explicaremos. La otra es por exceso de trabajo. Exceso de trabajo. Y la otra es por falta de trabajo. Ya está, no os calentáis más la cabeza. Son esas tres cosas que tenéis que vigilar. Y es muy sencillo, solo tenéis que cumplirlo. Bambas. Máximo 800 kilómetros. Si tus zonas de entreno o si tus circuitos de entreno son cortitos... 800 kilómetros. Si tú, tú entrenas más de 20 kilómetros, cuando sales a entrenar, 600 kilómetros en las zapatillas. Máximo. Si tú metes ya tiradas de 40 kilómetros cuando entrenas, ya hay que vigilar porque con 600 kilómetros las zapatillas, para aguantarte esa amortiguación, los 40 kilómetros tres veces a la semana, por ejemplo, 3x40 o 40x3, una zapatilla con 600 kilómetros no está adecuada, te lesionas. Te va a salir una periostitis, te va a doler el Aquiles, te va a doler la espalda, te va a doler la rodilla del corredor, porque no está, ninguna zapatilla te aguanta tres entrenos por 40 a la semana. Eh, con 600 kilómetros eh, sea, de, de vieja, vale de kilómetros hechos, ninguna te va a tener suficiente amortiguación en condiciones, ...con más de 600 kilómetros... ...así de simple... ...si tú acortas... ...y tú entrenas por ejemplo 20 kilómetros... ...pues sí que una zapatilla de asfalto... ...para, para asfalto de 20 kilómetros... ...una zapatilla de asfalto... ...para 20 kilómetros... ...pues sí que coges una zapatilla de maratón... ...modelo de maratón... ...que ya son... ...340-350 gramos de zapatilla... ...en tallas... ...44 por ahí... ...y entonces con esa sí... ...puedes estar a lo mejor hasta los 800... ...le puedes sacar 800 kilómetros... ...si tú por ejemplo... Haces entrenos más cortos. Máximo 10 kilómetros. Pues a lo mejor le puedes meter mil kilómetros a la zapatilla. Porque no te da tiempo a lesionarte. Porque tú haces 10 kilómetros. Y para cuando te va a estar demasiado duro. El pie. No, no, antes de que te ataque la espalda, rodilla. Articulaciones del pie. Eh, tibiales. Antes de que te ataque a eso. Tú has acabado el entreno. Has hecho 10 kilómetros. Entonces tenéis que mirar eso. Cuanto más largo sea vuestro entreno menos kilómetros le podéis apurar a las zapatillas y lógicamente de más distancia tiene que ser la zapatilla es importantísimo esa es la lesión por material lesión típica gente que tiene las zapatillas que no entra mucho y las zapatillas le dura varios meses ¿qué ocurre? que empieza bien no se lesiona va trabajando va trabajando y llega el momento que ya las zapatillas tiene 800 900 kilómetros y se lesiona y dice, hostia, me he lesionado. Le ha pasado algo, ¿vale? Y se lesiona cada varios meses y no entiende por qué se ha lesionado. Cada varios meses le pasa. Pues porque es cuando se te caducan las zapatillas. Entonces te vas al fisio, te admite dolores, que te duele, lesión de lo que sea. Te vas al fisio, te gastan al fisio tal, y entonces te cambian las zapatillas. Y entonces vuelves a otra vez a recuperarte, que tarda un mes, por lo menos, en recuperarte para volver a entrenar un poco en condiciones después de la lesión y otra vez y al cabo de 3, 4 meses, 5 meses depende de lo que te duelen las zapatillas cuando vuelves a tener las zapatillas 900.000 kilómetros otra vez te lesionas entonces otra vez volvemos a hacer el mismo caminito me duele, no se me arregla voy al fisio pago fisio y a continuación estoy como un mesecito para salir de esa lesión y me cambio las zapatillas ¿eh? y así estamos como siempre entonces, no, de verdad eso es un fallo recurrente Olvidar, o sea, si, la, si tú estás entrenando en serio, no intentes sacarle mil kilómetros a unas zapatillas. Así de sencillo. Tienes que cambiarlas antes. Te vas a ahorrar eso porque la visita al fisio son 40 euros. El fisio son 40 euros. Pues tú calculas, bueno, pues que la zapatilla la puro un poco más, me gasto 40 euros más en comparación a la zapatilla. O sea, la puro un poco menos, me, eh, he tenido que comprarme una antes. Me, me costaba, vamos a poner, 100 euros. Bueno, pues es como si solo hubiera amortizado, pues... 60 euros, y enseguida, pum, tienes que volver a comprar otra, bueno, es lo que hay, pero ya está. Bueno, este sería el desarrollo de por material, y es importantísimo. Esto por material le suele pasar a la gente que no entrena mucho, porque le suele pasar cada varios meses cuando la zapatilla se le queda pasada de, de kilómetros, por dureza, sobre todo, ¿no? Por dureza de la amortiguación. Eso le pasa, yo digo, a la gente que no entrena mucho. Gente que entrena mucho, ¿cuándo te pasa? Cuando coges el pico de forma por exceso de trabajo tú te pones a entrenar y a los tres meses aproximadamente de estar entrenando duro seguido, seguido coge el pico de forma, más o menos tres meses más o menos 12 semanas, vale, 12-14 semanas entonces tú vas consiguiendo mejores velocidades todo lo vas mejorando ¿no? y tienes como tus máximos corro a la máxima velocidad, distancia todo lo manejo súper bien bueno, pues hay un momento en que tienes que frenar y decir, no puro más hay unas normas, en Traer hay unas normas para los entrenamientos que no se pueden aplicar a todos los corredores, pero sí a la mayoría, que es intentar que nunca las sesiones grandes de tirada larga salgan muy por debajo de 6 el kilómetro, ¿vale? Es decir, que tú haces 40 kilómetros, te tienen que salir a más rápido, o sea, más lento de 6 el kilómetro. Te puedes ir, sí, yo me voy a 5.40, sí te puedes ir a 5.40, pero no más de eso. Hay que intentar no pasar de 5.40, porque eso implica que si tú te sales a la media 5.40, significa que estás a 4 y pico dándole, a lo mejor, 25 o 30 kilómetros, te lo estás pasando a más, a 4 y algo el kilómetro. Y eso es mucho impacto, ¿vale? Entonces, bueno, pues simplemente eso. Por exceso de kilómetros, eh, o sea, exceso de carga de trabajo, no por exceso de kilómetros tan fácilmente, sino por exceso de velocidad, normalmente de ritmo pasado, te suelen lesionar, cuando tienes tu pico de forma, cuando estás al máximo de velocidad, tus pulmones están perfectos, estás fino, cuando estás todo perfecto, hay que vigilar y frenar. Hay un momento en que tienes que decir, vale, corro tal circuito a tal velocidad y ya no lo intento mejorar. No lo intento mejorar, porque intentar mejorarlo es lesionarme, porque a mí me ha pasado. Intentar mejorar un circuito y he dicho muy contento ese día, hostia, lo he mejorado, he hecho récord, he bajado 4-5 segundos por kilómetro, mi récord del circuito, muy bien. Y al día siguiente, dos días siguientes, pues como me pasó calcáneo a tomar viento. El tendón del calcáneo, pues ahí yo, ¿no? ¿Me entendéis? Y me tuvo, les... me tuvo meses esa lesión, ¿vale? Liado. Eh, entonces, eso, exceso de, eh, de trabajo porque te encuentras súper bien y tal, hay que autolimitarte. Llega un momento que tienes que autolimitar la velocidad y decir, vale, pues ahora voy a subir la distancia, pero no la velocidad. Entonces no te lesionarás tan fácil. Tú, por ejemplo, haces 40 kilómetros a tal ritmo. Muy bien. Bueno, tú ves que ya te estás embalando y dices, hostia, esto es fantástico, cada vez más rápido. Dices, vale, aquí paro, ya no me embalo más, o sea, no intento ir más rápido en bajadas, no intento apurar más fuerte, sino ahora, vale, bueno, pues me voy a por 50. Si 40 los hago a esta velocidad, voy a 44, 45, 50. Cuanto más larga es la distancia que tú manejas, más puedes incrementarle en los saltos de distancia. Es decir, si una persona, por ejemplo, te hace una tirada larga de 40, no tiene que subir de uno en uno su tirada larga. Porque de 40 a un 1, más a 41, es nada. Entonces no se entera el cuerpo prácticamente. Ahora, una persona, por ejemplo, hace 10 kilómetros y pasa 11, está bien, es un kilómetro. Pero claro, una persona que haga 10 kilómetros y suba 10 kilómetros de golpe a 20, sin haber hecho nunca 20, sí que se puede lesionar o puede sobrecargarse. ¿no? De 10 a 20 es el doble entonces 40 como no hago 80 de golpe que sería el doble no pasa nada vale vale ese sería la versión de por exceso de, de velocidad ya digo es exceso siempre de ritmo de potencia tenéis que cuando veis que soy muy rápido muy rápida en un circuito en todo ¿eh? con, con la bici bueno pasar con la bici se aplicaría que te caes bajo tal trialera voy muy rápido el circuito lo hago a tal velocidad ya más no lo puedo mejorar llega un momento que quieres mejorar tanto que al final te pegas la hostia, por ir demasiado rápido en algún tramo vale, entonces, todo tiene sus limitaciones y hay que saber dónde está el límite natural para tu edad, para cómo estás de... Para, para tu articulación y todo, y decir, vale, hasta aquí y de aquí me conformo, me conformo que quiero mejorar más, subo la distancia y el desnivel y, y hago el circuito con más distancia y más del nivel, pero no incremento la velocidad entonces, no intento ser más rápido, más rápida me paro ahí y ya digo, me conformo con esta velocidad ¿vale? más por poca carga, o sea por estar demasiado parado, eso sería la otra, que mucha gente piensa que no, este es el que pasa más desapercibido quizás, el de mucha velocidad sí pasa la gente que ya está muy entrenando muy en serio, eh, pasa pero este ya digo de, de por poco entreno, por estar parado por hacer entrenos eh, con unos intervalos demasiado grandes entre, entre entrenos, este pasa mucho, muchísimo, entre la gente que normalmente no lleva mucho años entrenando, o digamos no se dedica, ¿vale? No se dedica, la palabra sería no se dedica a entrenar, ¿vale? Sale, pero no se dedica a entrenar. ¿Por qué? Pongo un ejemplo, tú empiezas la semana, tú dices yo quería hacer, yo qué sé, un entreno de 7 kilómetros el lunes... Por decir algo, quería hacer otro de 10 kilómetros el martes, luego quería descansar o salir con la bici el miércoles, luego quería el jueves pues, hacer 8 o 10, luego el domingo quería hacer una tirada larga o el sábado, si ha empezado a entrenar el lunes, lo más probable es que tu tirada larga la hacer los sábados, no los, no los domingos. Bueno, pues tú tienes ese plan. ¿Qué pasa en la realidad? Si no eres muy ordenado, si no eres muy ordenado o, o la vida te trata mal, porque a veces hay situaciones familiares de trabajo que no te lo permiten, ¿Qué pasa? Que tú a lo mejor el lunes empiezas bien, empiezas a entrenar, te das tus 7 que te tocaban, y vale, muy bien, lo hago. El martes ya no has podido salir. Que tocaban unos 10. El martes ya no has podido salir para hacer esos 10. Bueno, pues no lo, no lo hago, no puedo hacer nada. El miércoles te tocaba bici. Bueno, pues a lo mejor el miércoles pues bueno, si puedas hacer bici o lo que puedas, ¿no? O, na o nada. El... ¿Cuándo era? El jueves o el viernes a lo mejor quería volver a entrenar. Bueno, pues... Esto suele pasar si tú, por ejemplo, el martes no has podido, ¿vale? Y el miércoles te tocaba bici, a ver, tú puedes cambiar martes por miércoles y entrenar, correr, y si no haces bici. Y luego el jueves te tocaba correr y puedes salir, corre y no te lesionas. Porque tú solo te has saltado el martes, o sea, tú entrenaste el lunes, martes no entrenaste, miércoles no entrenaste, pero jueves entrenas. Mantenemos la norma de los dos días sin correr máximo, ¿vale? No te lesionas, todo bien, pero claro, si tú, por ejemplo, ese jueves tampoco puedes y el viernes tampoco puedes vamos a ponerlo un poco más difícil y el sábado te toca tu tirada larga que hacía 25 kilómetros dices, pues muy bien, el lunes entrené 7, martes no entrenado, que me tocaban 10 jueves mismo no entrenado, que a lo mejor me tocaban, yo que sé, 10 ¿vale? y, y sábado me tocaba tirada la larga 25, y tú haces la cuenta que eso lo hace mucha gente Vale, pues... Como tengo que hacer 25... El martes tenía que hacer 10... Y el jueves tienen que hacer 10... Pues hoy en vez de 25 voy a meter 30... Para compensar, lógicamente, ¿no? 5 kilometrillos más... Eso no pasaría nada... Si tú hubieras entrenado el martes y el jueves... No pasaría nada porque tú en vez de 25 hubieras dicho... Mira, hoy metemos 30... Va a quedar un poco más cansado, más cansada, más tocadillo... Pero no te va a lesionar por 5 kilómetros más... Pero claro... La gente no tiene en cuenta... ...de que el martes no entreno ...y el jueves no entreno ...y a lo mejor ha hecho bici... ...pero la bici no vale para, para correr... ...no vale para que las piernas no se lesionen al correr... ...la bici vale para hacer su cardio y sus cositas... ...y estar un poco activo... ...pero no vale para correr... ...es diferente... ...pues ahí tenemos el problema... ...tú dices vale, ningún problema... ...entré el lunes... ...me salto toda la semana sin correr... ...y el sábado aquí que echo yo mis huevos... ...y me hago mis 25 y 5 más 30... Para compensar que voy corto de kilómetro. Todos lo pensaremos así. Vale, pues tiene muchas probabilidades de lesionarte. Porque tu cuerpo ha estado muy parado durante pues martes, miércoles, jueves, viernes. Cuatro días parado. Y al quinto le han metido una carga. Además un poco más fuerte de lo que sueles hacer con las piernas frías. Que no están entrenadas. ¿vale? No están calientes. No están calientes de correr entre semana y esa es la posibilidad de lesionarse esa es muy fácil lesionarse ¿vale? porque no estás demasiado gordo ni nada es decir, tú sigues estando con la confianza de que estás con el nivel que tienes siempre porque solo has estado 4 días sin correr y entonces tiras tú tienes fuerza, además estás descansado entonces tu corazón está fuerte y tú aprietas, ¿eh? aprietas pero no te das cuenta de que aprietas pero la pierna no aguanta, sobre todo si le das velocidad en bajadas, o hacer saltos cosas de articulaciones, no está está el cuerpo frío de haber estado toda la semana parado, ¿vale? Eso es un fallo bastante habitual, bastante habitual. Eh, ese es el fallo normalmente por el que tienes que coger un entrenador. Hay que decirlo que es así. Si cometes mucho ese fallo, te tienes que obligar y decir, no, no, esto no puede ser así. Yo tengo que estar estable en lo de entreno. Yo no puedo coger y, y estar un día entrenando y luego entreno otro día, dos días a la semana de entreno y, y de golpe muy grande uno, muy pequeño otro. Eso no se puede hacer así, ¿Vale? Entonces, en esos casos es cuando está eh, bastante indicado el coger un entrenador que te ordene los entrenos, ¿vale? ¿Vale? Y luego, dentro de esta versión o de esta, de esta razón de que por poca carga te, te lesionas, pasaría lo que he en el otro vídeo, de que tú, por ejemplo, haces un parón de Navidad y te tiras 20 o 25 días o 30 sin correr y luego empiezas a entrenar. Ahí tiene muchas papeletas para que te toque la rifa de una lesión. Muchas papeletas, porque de corazón estás bien, estás fuerte, estás descansado, tienes fuerza, pero cuando empiezas a entrenar estás pesado, tienes que arrastrar y las piernas están súper frías, súper, súper frías, porque llevas 20 días o, o 30 días sin correr. Y ahí sí que tienen muchísimas papeletas para lesionarte, pero muchas. Tienes que empezar muy progresivo, con caminatas, caminatas, el caco típico, andar, correr, pum, correr un poquito, tal, o sea, ya otro día ya seguidos corriendo todo el día, entonces ya tienes que salir de eso, porque llevas un mes parado, ¿vale? O parada. Ya está, lo dejamos aquí. No tengo más tiempo. Luego continuaré con, con el entreno, cuando haga el viaje. Así que, nada, hasta la próxima. Y esto ha sido todo, amigos. deu.